Desde Iscuaco, y tlamachtiscau, o quiseli icha. Satepa, Iscua Jesús o noche tequi yomochi, mochi. tlanquistoa, y el Dios, ye o quisto. Ni. Amiki. Ompaogat no no nonoquipieya vinagre.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 en judíos te amo quien ekiama en cuerpos te y te cruz y tech sábado porque catca guayito nati. Yica o quien que en Pilato maquimetz a aquí me o quien crucificarosca. igua maquimachi guaca. en soldados te oyasque o quien aquí me o crucificaritoca. y in Jesús. Pero Isquacomisquanisque y Jesús, que me que yo miki, ayakmo o Pero se me den soldados te oquiques panzopiti y casecoa huitl y Iguas anima quisque estle y atl. Neno neguía o nikitak no chini, igua milac. nomech milak. Para no no y xitlan el tokaka. No chinío tla mochi que mi quistoa y tlascuilo el Dios. Ni onseio mío que ki No igua oxicas quistoa. Quitasque a quien no quiques pan